Y trabajaba en una, en una oficina de, de pintura, una industria de pintura, y lo pusieron a ella unos cuantos a, a pintar abajo el techo. Entonces parece que hizo contacto con la corriente, hace una pintura infama, inflamable. Se explotó, no sé, y fue una bomba. Y mire la muerte de mi hijo, cómo fue. Ay Dios mío. Ay mi Él es un muchacho humilde y un muchacho trabajador, amante a sus hijos, a su esposa y a nosotros, su familiar. Ay, baby mío. Ay, baby mío. Ellos, ellos tienen que responder, ellos, ellos van a responder. Ellos me dijeron, pero ya eso de lo que importa es mi marido, no es de lo que yo tengo ay tú sabes que nada va a estar lo que yo siento por mi marido y más que tú sabes que quedé con dos niños están paradas tú sabes, de memoria murió mi marido pero Dios tiene el control de todo, Dios es grande y tiene misericordia nada que, que nada que se cumpla con lo que tenga que cumplir que se haga todo lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús Trabajaba en una, en una oficina de, de pintura, una industria de pintura, y lo pusieron ahí a ella unos cuantos a, a pintarla abajo el techo. Entonces parece que hizo contacto con la corriente, hacen una pintura infama, inflamable, se explotó, no sé, hizo fue una bomba. Y mire la muerte de mi hijo, cómo fue. Ay, Dios mío.